Agrega Joel Martínez que las dificultades a iniciar el semestre son evidentes, pues algunos estudiantes han enfrentado inconvenientes con las secciones y materias. El caótico proceso de reinscripción que cada semestre tiene dificultades por la falta de sección la falta de proyección para nuestros estudiantes y que esto trae frustración y decepción para nuestros estudiantes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 Y es que en el marco de sus declaraciones, el presidente de la FED, Joel Martínez, reitera el gobierno debe solucionar las diversas problemáticas en la alta casa de estudios. Para NTN, Joanny Paulino.